Hola mis seres, ¿cómo están nenes? Espero que estén ricos como siempre, ricos como yo, bien ricos Hoy les traigo un video un poco diferente a lo que están acostumbrados a mi canal Últimamente les he estado trayendo bastantes shorts y muchas reacciones No es casualidad, estoy haciendo pruebas en el algoritmo para ustedes Para mayor enseñanza sobre la cultura de YouTube Y es una prueba que aquí tengo los resultados que les va a fascinar Pero les voy a explicar sus pros y sus contras porque tiene bastantes Subí 7 shorts diarios por 3 días Fue una puta locura fue una barbaridad En verdad yo no hice 7 Shorts diarios, o sea que no los grabé para subirlos Yo lo que hice fue reutilizar Shorts antiguos que tenía yo Y volverlo a subir porque YouTube te lo permite hacer YouTube no te penaliza por utilizar el mismo Shorts otra vez Ni volverlo a subir, o sea que puedes hacerlo No creo que lo voy con un video, así que no lo intentes con otro video No va a salir bien Pero bueno, aquí les voy a enseñar mis resultados para que puedan ver En general, cuán suscriptores he tenido en general Desde cuando empezaba a subir los Shorts cuántas vistas gané a partir de cada short y cada, cada cuánto tiempo gané las vistas, los pros y sus contras, aquí los voy a dejar. Es que ya si en mi canal sabe que esto no es un video que yo normalmente, ah, yo me digo la mierda por YouTube, pero bueno, hablar eh, más serio, porque es un tema serio. A ver chicos, esta es mi estadística de los últimos, bueno, desde que empecé mi canal, como pueden ver he ganado 304 mil eh, vistas, he ganado 2600 horas de reproducción. Pero muchas horas yo las he borrado, videos que he borrado, porque soy así gilipollas. Nunca borren videos, chicos, que tengan muchas vistas, aunque le, supuestamente la gente canal, porque no tengan nada que ver con lo que hacen. No sé, nunca los borren, la verdad, nunca los borren. Aquí tengo mis suscriptores en general, que son eh, unos 3.100 suscriptores ganados hasta ahora. Pero vamos a ir hasta los últimos 7 días. Ese día yo subí shorts y no fueron tan bien como digamos. El día 4 fue cuando yo subí los 5 shorts. El día 4 yo subí 5 shorts y esos shorts no se, se viralizaron ni nada. Hasta el día siguiente. Bueno, este día gané 800 suscriptores. Vamos a ver en la vista. A ver, estas 9.732 vistas son de los shorts del día anterior. Ok, fueron del día anterior. Pero bueno, vamos a ir a ver a, a los resultados de los shorts que, como pueden ver aquí, preguntas para 9.833 y una serie que está haciendo de preguntas. Que esas 11.278 visualizaciones son de los shorts del 4 de marzo. Ok. 4 de marzo, cuando hablamos de suscriptores, gané, ese día, 97 suscriptores, casi 100 suscriptores y muchas personas le cuesta trabajo llegar a ser suscriptores en YouTube y yo los logré en un día subiendo 7 shorts, ¿sabes? 7 shorts 7 shorts, que después vamos a hablar de las contras de los shorts Aquí podemos ver que el día 5, que fue que gané 11, pero eran vistas del día 4, de 84 Vamos a ver, el día 6, el día 6 tuve 7 videos publicados, eh. 7 videos publicados, 7 shorts antiguos que yo tenía que los, los utilicé porque eh, YouTube no te penaliza por utilizar shorts utilizados. Y aquí pueden como 4.000 estos 21 vistas. Ese día no fue tan bien, la verdad, no fue tan bien comparado con otros días. Vamos a ver, vengan aquí. Vamos para el día 7. Aquí es chicos, aquí el día 7. Eh, saqué aproximadamente otros oh, 7 videos aquí hice dice 8 videos publicados porque publico otro bien mío, pero eso no importa. <risa> no lo ocurre, videos diarios. Pero bueno, eran videos reutilizados, viejos que yo tenía que no habían ido tan bien y yo los, los voy a publicar. Y no sé ustedes, pero les prometo que cada video de estos que hay aquí, es eh, que fue bien, eh, ganaron muchas más vistas que la primera vez que lo publiqué. Y gané eh, una, un total de dos vistas del día anterior, de los del día anterior. Y gané ese día de suscriptores aproximadamente 103, o sea, estamos hablando de que tienes en tres días Dos días que entre los dos son 200 suscriptores, uno entre por medio más o menos hija puta pero los demás días son eh, 200 suscriptores. Una locura, papi, una locura. Y horas de producción, 55.8 de la producción, pero bueno, eso no cuenta porque son puros short. No, no Ojalá fuera 55 horas diarias que uno ganara. Pero bueno, vamos a seguir con las vistas. Este día 8 fueron los resultados de los shorts del primer día, o sea, literalmente... Eh, cada short no me funcionó el primer día Y hasta el día siguiente fue que empezaron a recomendarse Casi llegando las 23 horas de subir el vídeo Cosa que era raro porque yo prácticamente como Yo mis shorts eh, Me, me, me en el mismo día Bueno, viralizaban no se sé, compartían en el feed de shorts Pero estos vídeos cuando subí Como 7 diarios 7 short diarios es Una locura eh, El día siguiente fue que el día que me empezaron a, a resultar Y aquí gané 7.000 visiones menos Pero bueno, pues gané y 45 suscriptores y Eso se es ven también en general estamos hablando que desde que empezamos el experimento, vamos a ver desde el día 4 hasta el día 8, vamos a ir aquí a modo avanzado y personalizar las cifras. Del día 4 al día 8 tenemos un total de suscriptores de 367 suscriptores. Una barbaridad. Que son cifras que muchos canales se meten un año para conseguir en videos normales La verdad, un año se meten Y aquí la hemos conseguido, las horas no una obería No se fijen en esas, son shorts, ojalá fueran contabilizadas Pero imagínense, 44.000 visualizaciones y 367 suscriptores en short Aquí puede ver el contenido Mira, tengo un video aquí con casi 5.000 visualizaciones Que yo lo había eh, subido anteriormente Y tenía como 2.000 nada más Aquí tengo, mira, como pueden ver, pues los videos que hay aquí que muchos no llegaron a, a, a coger la cantidad de elecciones que yo pensaba que podían haber llegado a coger. Pero bueno, bueno, bueno, bueno. Ustedes entienden lo que quiero decirles. O sea, literalmente, chicos, eh, están teniendo cifras. Mira que pueden ver aquí. Aquí de cada video. ¿Ves? Ese, en ese momento, ese, ese día, hubieron dos videos con uno con casi 4.000 y pico y otro con 3.000 y pico. ¿Me entiendes? Ese día fue una locura. Vamos, ahora el 6, 6 casi ningún video mío subió para arriba. Pero aquí miren la foto que han esa puerta a 4.926. Una locura, papá. Una locura. ¿Sabes? Fue una fucking locura. ¿Verdad? ¿Ya vieron los datos mostrados anteriormente? ¡Wow! ¡Una locura! Pero ahora les enseñaré los pros y los contras de subir tantos short diarios Si bien subir shorts de calidad o no de calidad Puede traer bastantes suscriptores La verdad es que estos suscriptores no suelen ver tus videos normalmente largos Papi, estoy haciendo reacciones a videos interesantes ahora Y estoy ganando por videos 20 y pico, 30 y pico vista Tengo 3.000 suscriptores ¿Qué, te ¿Qué me está pasando? Pues que prácticamente 2.800 suscriptores de los que tengo contados por mí Son de shorts y la mayoría de shorts Entonces cuando subes un video con la esperanza de 3000 suscriptores Voy a ganar más vistas No es así, eso no funciona A ver, claramente más suscriptores Más posibilidades de llegar a la plaga de plata Es un objetivo que tiene mucho Pero a la hora de monetizar no cuentan los suscriptores Si, sí, ya no sé que en 90 días tengas 10 millones de visualizaciones en shorts Que es lo que te pide YouTube para empezar a monetizar por shorts ¿Vieron las estadísticas 200 y pico de horas en 3 días en shorts? y, y, y, y. Y, y estoy lejos de monetizar todavía ¿Oía? No sé ustedes, pero esa fue una de las contras que más yo encontré También YouTube te recomienda tres videos diarios Y todos los shorts no me lo recomendó Y es que YouTube solo recomienda tres videos diarios subir O sea, más de tres videos diarios No es que no lo voy a subir, sino que no te lo va a recomendar No te lo va a mandar en las notificaciones A tus suscriptores en general Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, chicos Espero que hayan aprendido la lección Bueno, y la lección y un poquitico más sobre los shorts Y espero vernos en la próxima eh, Les mando un fuerte besito bien grande y yo soy el Marquitos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya. Hasta la próxima, bro.